bueno saludos en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para obtener en nuestro dispositivo en nuestro teléfono 50 gigas gratis para la nube bueno nos vamos a play store Y aquí simplemente escribimos Mega VU2 O sea, la V pequeña y el 2 VU Una vez allí, le saldrá la aplicación Esta que ven aquí Esta que ven aquí y le dan clic en, en instalar luego clic en aceptar y esperamos a que se descargue Bueno, una vez que se haya descargado, podemos cerrar, eh, podemos cerrar esta parte aquí, y les quedará, lo buscan en sus aplicaciones, mirenla aquí, Mega. Una vez aquí nos va a pedir que iniciemos sesión o creemos una cuenta para tener las 50 gigas eh, gratis en la nube. En mi caso tengo una cuenta creada porque ya lo he probado para mostrarle a ustedes cómo lo hice. Entonces yo inicio sesión y aquí escribo el correo. Bueno, una vez que escriba la contraseña, doy clic en iniciar sesión. Luego, clic en saltar. Aquí configuran si quieren subir vídeos de, usando los datos móviles o el Wi-Fi. Seleccionan esta parte acá para que sea desde wifi y no datos luego damos clic en aceptar si quieren le dan saltar o seleccionan ese, esa, a ese apartado para iniciar bueno una vez aquí ya nos podemos ir a las esquinas y aquí damos clic en nube Como pueden ver ya tengo archivos aquí en la nube. Y aquí podemos ampliar la cuenta si quieren más capacidad en la nube. Pero en ese caso les tocaría eh, pagar por adquirir más almacenamiento y aquí como pueden ver he usado 26,96 gigabyte de 50 eh, estoy en el, en el modo gratuito de este mismo modo les va a aparecer a ustedes si se registran o si tienen una cuenta en Mega solo inician sesión con esta aplicación y les darán las 50 gigas gratis bueno eso ha sido todo por hoy espero que la pasen bien y se suscriban si gustan chao